Yo necesito convertirme en Super Saiyajin En esta batalla ya se acercará tu fin Pero quiero hacerlo al estilo más win Con este verso te atravieso como espadachín Te enseñaré un orgullo abismal Pues para este ataque tú no eres rival Quitaré el sol con mi ataque, que mal Aquí te va Es final!